en Calderón, vamos a comer una pasta y vamos a un restaurante a comer una pasta. Entramos al restaurante italiano y pagamos una pasta cara y pagamos por esa pasta 50 dólares. Estamos conscientes, te y yo, de que si hubiéramos ido al supermercado, si hubiéramos comprado los materiales y si hubiéramos nosotros bajado a cocinar, a fregar, a hacer la pasta y a perder todo ese tiempo, no hubiera salido mucho más barato. Pero estamos comprando la comodidad. Ahora, en muchas veces estos casos también pasa en la construcción. Nosotros en la construcción tenemos siempre dos opciones. O la cocinamos nosotros, o la mandamos a cocinar. A veces, nuestra vida, el tiempo, nuestras circunstancias, no tenemos tiempo para irnos a meter en una construcción. Para irnos realmente a, a lo da, a pelear con el de la máquina, a pelear con el de los materiales, a pelear con los obreros, a administrar a la gente, a buscar... No nos da el tiempo. Todas estas cosas van a ayudar a poder lograr que al final, a que podamos volver al país tranquilo, a que podamos invertir en nuestra tierrita, que podamos hacer nuestro plan